Y aquí puedes ver el resultado. Buah, está que o te mueres de bueno. Bueno, ¿por qué brindamos hoy? ¿Por la cuarentena? Pues sí. <ríe> chin, chin. Vale. Mm. Venga, hoy vamos a hacer una receta para esta cuarentena, ¿no? Vamos a hacer noodles. Noodles. Hoy noodles. Noodles. Ay, qué... <ríe> vamos a hacer noodles con verdura y gamba, ¿vale? vale y os voy a enseñar a hacerlos porque es una receta muy fácil y súper apropiada. Voy enseñando un poco los ingredientes y cómo se hace la receta. Bueno, para esta receta lo principal son unos noodles. Yo tengo estos que compran en cualquier supermercado. Los venden ahora mismo, sabes. Estos son de harina, no son de arroz, pero vamos, están ideal. Para la receta necesitaremos verdura. He cogido un trocito de cebolla, un poco de calabacín, un puerro, dos zanahorias y un pimiento California que está especial y luego, pues las gambas, no también necesitaremos salsa de soja y también necesitaremos eh, aceite. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser, como veis, picar las verduditas para, para saltearlas en la en la sartén de Wok. Vale, lo primero que tenemos que hacer es esto: picar las verduditas. Yo las pico lo más fino que puedas, si puedes, y tampoco pasará porque se queden. Algo gorditas porque, vamos, si no, no sois muy delicados para el tema de, de lo que es el, el tacto de la verdura cuando la coméis Pero yo voy a hacer así, el pimiento lo vamos a hacer eh, como veis así en tirillas, ¿vale? Sartén de wok con el aceite calentillo, con el aceite de oliva y le metemos la cebolla y el puerro primero Cuando la cebolla y el puerro ya estén empezando a dorarse le vamos a meter la zanahoria bueno, mientras se va haciendo le echamos una pizquita de sal a la zanahoria, a la cebolla y añadimos el calabacín y el pimiento. Le damos unas vueltas que todo se vaya mezclando, vaya cogiendo saborcillo y lo tapamos para que se vaya haciendo. Mirad qué maravilla de color que está cogiendo esto. Es impresionante. Bueno, ya se está, la verdura ya está poniéndose blandita, sobre todo la zanahoria, que es lo que marca un poquitillo el momento de echar las gambas, ¿no? Cuando la zanahoria ya empieza a estar blandita, que yo ya la he probado y está ya más tierna, voy a aprovechar para meter las, las gambas, ¿vale? ¿OK? Yo gambas, voy a usar gambas congeladas, porque era lo más fácil que tenía y lo más rápido, ¿sabes? Si sí, podéis usar gambas frescas, langostinos frescos, claro, tendréis que cocerlos, pelarlos, etc, etc. Yo voy a algo cómodo, ¿vale? Entonces ahora le meto las gambas y voy a darle una vueltecilla, así. Como veis, que se vaya mezclando con la verdura y que se vaya que se vayan haciendo. Bueno, ¿veis que ya está burbujeando el agua, no? Pues ahora vamos a meter los, los noodles aquí. Vamos a dejarlos metidos tres minutillos que se ablanden y luego los volvemos a sacar para meter ya con las gambas. Bueno, ya queda el último paso, que sería echar los noodles en, la, en el wok de las gambas con una verdurita, ¿vale? En este caso, lo he hecho ahí, ¿vale? Perfecto, que no se quede nada. Y añadimos un poco de soja. Un chorrito de salsa de soja. Y ya solo tenemos que envolver la verdura... Con nuestros noodles y con la salsa de soja ¿Vale? Y lo dejamos que se vayan haciendo Y ahora mismo os enseño el resultado Que esto va a tener una pinta De muerte Y aquí lo tenéis Mmm. qué pintaza Voy a emplatarlo y se lo voy a llevar a Majo A ver qué le parece Y aquí podéis ver el resultado Buah, está que te mueres de bueno ¿Vale? Ahora se lo llevaré a Majo que lo pruebe Y que dé el visto bueno o no a ver, estamos haciendo ya la cata, y la verdad que están bastante buenos. Solo le veo una pega, que son las gambas. Quizás, si le hacéis la receta, lo que debéis hacer es las gambas, hacerlas un poquitillo antes. ¿Verdad? Porque están un poquitillo más durillas. Pero bueno, están, están buenas para comer, ¿eh? están muy buenas. Está bueno, ¿no? He aprobado, así que nada. Os invito a que probéis la receta esta, ¿no? Y si queréis que suba más recetas, pues me lo decís. Que últimamente subo de vez en cuando alguna cosilla de estas. ¿Tiene que hacer? Claro, es que pff, para el coronavirus esto pues ya está. El fin de semana es lo que tiene. Así que nada, chicos, que nos vemos, ¿vale?